Parc El Parc Central de Santa Perpètua de Mogoda es un espai urbà de qualitat pensat per actuar de connexió entre diferents parts del nucli urbà i per crear una nova centralitat. La seva construcció formava part del programa de Can Folguera inclòs en la Llei de Barris. És un espai nada, no? De unió entre espacio espai urbà i l'espai natural, no? A mi em sembla que això és exactament lo que és aquest parc que es, eh, no, eh, es un espacio verde, está claro, pero eh, invita molt el ciudadano aquí, eh, no solo se a jugar y hacer es pot puede trabajar también, gracias a, a un, un proyecto de los arquitectos que se de tot lo que son las i Es también el elemento principal de un eix que va desde el castell de Cantayó al castell de Mogoda y da continuidad a las zonas verdes del municipio. En el Parc Central, Santa Perpétua ya ja contamos amb 67 hectáreas de parcs urbans municipales. Desde el primer momento, mirar lo que digo del gran entorno territorial en que se que que Aquí estamos entre de les Riera de Caldes i la Riera de Caldas y la Riera de Polinyar y tenemos elementos naturales que lo que conectan. La herencia de las grandes planes bellasanes, donde hayan de de vegetación no no not perder, por perder, tanto siempre ha that un un de no perder la la grande, no de de sino de irlo, sino El poderlo Central Central 8 Central, de superficie, de de de the other thing is that the other thing is that the other que is that the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 Destaca al centro del parque una base de reg naturalizada de grandes dimensiones donde es prevista la realización de actividades aquáticas. Yo sí, siempre digo una frase que, que a vegades me em dicen que sóc pero amb la bassa al mar a Santa Perpetua. Yo creo que será un cambio importante. Santa Perpetua tiene muchos parques, muchas places, muchas però pero parques como este no bien. Y para mí el contrapunt más clàssic la bassa. Aquest parques sin la bassa no sería el mateix. Y Santa Perpetua descubrirá usos Costumes, hábitos no pasear a ver la posta de sobra amb una lámina de agua, bueno, creo que sí, que han hecho un cambio importante amb, amb el que tenían los ciudadanos a disposición. Ahora tienen un trozo de mar, un trozo de llac, un trozo de agua. A mes de infinidad de juegos infantiles y de espacios de estada que ya ja trobem al parque, se ubica una pista de educación viaria y una otra para la práctica de básquet y propiamente, diferents serveis de restauració, una aula municipal per actividades activitats y i un magatzem. El parc central ja con un web que recull toda la informació sobre la fauna i flora que la habiten. Las obras van van iniciar a octubre de 2012 y se han realizado por gestión directa del ayuntamiento, amb la contratación de 56 personas aturadas. La prioridad también ha estat crear ocupación. Hasta el día es el beneficio que tiene una empresa constructora y en estos momentos, hay gente del pueblo, que después O sea, a un componente este component de implicación que también has notado en la calidad de la fe en Chacutada. ser como también público constructors es muy positivo. Es algo que no había hecho más ningún